En esta unidad vamos a ver cómo administramos los pdf en Zotero. Zotero nos permite extraer los metadatos de los pdf siempre que los tenga, por regla general los pdf que encontramos en internet en un porcentaje muy elevado no tienen metadatos, no existe esa práctica de, hacer, de ponerle metadatos cuando se construye el, el documento y es una lástima porque en ese caso no, no se pueden eh, extraer, lógicamente. Lo primero que tendríamos que hacer en Zotero, en, en Preferencias, arreglar cuando nos registramos un par de cosas en la pestaña General y en la pestaña de búsqueda. Ahora Zotero nos permite poner el nombre al fichero, que contiene un determinado adjunto, un PDF. Esto eh, es interesante, lo hace desde no hace demasiado tiempo y luego lo que también es relativamente nuevo es el plugin ZotFile que permite extraer las anotaciones de un PDF que tenga anotaciones, por ejemplo, y esto es nuevo y bastante interesante o también sincronizar los PDF eh, de la biblioteca de Zotero a un, en un, a un lector PDF que tengamos en un dispositivo móvil, por ejemplo, en una tableta. Vamos a ir a Zotero y desde... Vamos a ver que tenemos en primer lugar la posibilidad de bajarnos el plugin de ZotFile, lo buscamos en, en internet y nos lo bajamos. Entonces a partir de ese momento, cuando nos encontramos un PDF, con el botón derecho del ratón nos salen la, la, la opción de administrar, renombrar los adjuntos y extraer anotaciones a los PDF así como poner el nombre al fichero a partir de los metadatos del contenedor. Bueno, pues ahora vamos a, a hacerlo con un ejemplo. Desde, Vamos a ir primero a preferencias y desde en la pestaña general vamos a señalar las opciones, que estén señaladas todas las opciones, normalmente está por defecto cuando nos registramos, pero conviene revisarlo que um, abrir los PDF y que se adjunten los PDF deben estar todas las opciones señaladas y en sincronizar los PDF, que se reindicen los, PD, eh, los PDF y que se sincronicen Y ahora con un ejemplo vamos a ir a un PDF que tengamos en nuestro ordenador con anotaciones. Le decimos, estamos en una carpeta, desde aquí enlazar al archivo a este documento que tiene anotaciones. bueno pues aquí lo tenemos y entonces ahora podríamos hacer, está al mismo nivel que las otras referencias podríamos decirle que después de enlazarlo le podemos decir botón derecho del ratón si consideramos que aquí pone no pues que se indice, si está indizado podemos decir que se reindicen o podemos decirle que extraiga los metadatos para el PDF. En este caso tiene metadatos, con lo cual ya nos va a haber creado una referencia contenedora del del documento. Bueno, y también le vamos a decir que renombre el documento y que le ponga el mismo nombre que tiene la referencia, que esto es conveniente. Le po podemos intentar abrirlo y ya nos va a, a, lo vamos a tener aquí, el pdf, con lo cual si lo tenemos aquí y podríamos comprobar que, que tiene notas, Y por último, podíamos decirle que extraiga las anotaciones. Y lo que nos habrá creado es una carpeta con las anotaciones que teníamos en el documento. Bueno, pues con todo, con esto acabamos la unidad. Gracias.